Mi nombre es Natalia Díaz-Copec, soy quien lidera la Casa del Hornero, que es el primer alojamiento sostenible del Uruguay. Soy parte de la Red Wilder, que es un grupo de jóvenes emprendedores de Latinoamérica y el Caribe. Fui parte de la edición 2016 y el año pasado, en el, el, en el 2019, participé de una capacitación para el liderazgo y el empoderamiento de otros jóvenes en el Uruguay. Mi nombre es Fernanda y y yo lidero junto a mi hermana un proyecto que se llama Deli Shop que es una tienda de comida saludable que estamos en Pósitos. Este, también participé del programa Wildlife en el año 2018 y eh, el año pasado junto a, a Natalia eh, estuvimos en México en el programa Inspirando Catalizadores Cal en donde mmm, tuvimos una serie de capacitaciones. Este, para formar a otros emprendedores y que, que pudieran eh, llevar a cabo estas ideas a la ejecución. Eh, iniciamos con Natalia el programa Brío. es una capacitación online y vamos a dar una serie de herramientas prácticas para llevar a cabo la idea de negocio que tiene. Este es un programa que ha sido declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo del Uruguay y apunta a jóvenes principalmente de 16 a 35 años. Consiste en una serie de cinco capacitaciones online que serán los miércoles de todo junio y el primer miércoles de julio. Además, después de finalizar este proceso de capacitaciones online, cuatro propuestas tendrán la oportunidad de tener eh, mentorías individuales durante los meses de julio y de agosto. Queremos invitarlos a que sean parte de la red Wildlife Net que es una red de emprendedores de Latinoamérica y del Caribe. También a que se inscriban a este programa Brio Uruguay, que los cupos son limitados, tienen plazo hasta el 24 de mayo para entrar a la página, inscribirse y ser parte de este programa. Los esperamos. Música